Bueno, hola Lola, ¿cómo estás? Hola Marcelo, muy bien, ¿y tú qué tal? Yo acá tomándome unos mates con este mate maravilloso Con Ajá. la foto de Cristina, lealtad, ¿sí? Tengo también el termo, el amor vence al odio Néstor y Cristina, abrazados Todos saben que yo soy peronista, kirchnerista ¿Y, ¿Y dónde podés conseguir esto? Termo y... ¿Vos querés un termo y un mate? ¿Te gusta tomar mate? Pues no lo sé Si Mira, me gusta, Tenés que entrar no a puedo. Instagram A tu Instagram Y seguir uh -huh. a Arroba Todo Kirchnerista No, todo kirchnerismo Espera, ya te, lo, ya te lo voy a pasar Porque yo sé que a vos te encanta <risa> Al que le gusta la política es a ti Todo kirchnerista Así es ¿Sí? Buscan todo kirchnerista y, y van a ver en Instagram Tiene unas cosas preciosas Yo me voy a comprar todo Todo, de a poco, no puedo, todo junto Pero de a poco me voy a ir comprando todo Así, todo kirchnerista ¿Sí? Y ahí tienen este mismo logo Lo van a encontrar con este mismo logo A todo kirchnerista Bueno eh, No, pero aparte unas cosas preciosas Preciosas Mirá lo que es este mate Con es las bono. siglas CFK No, no, es una maravilla Bueno eh, Quiero aclarar que este chivo no es pago, no me lo mandaron de regalo, lo pagué, eh, así que es un chivo nada más para ayudar a los compañeros que tienen mm. este emprendimiento.